bella del Valle Sarón, y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en el cielo, no por siempre su rostro veré, canto también me uniré en jesús la promesa divina es la rosa más bella que el sol es la rosa de toda la iglesia si se acepta con el corazón yo estaré con Jesús en el cielo, do por siempre su rostro veré, con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Un ¡Aplauso para el Señor Jesús. Cuarto aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya.